el vale. funcionador de clítoris ah. <risa> Hola, yo soy Valen. Yo soy Sofi. Hoy tenemos un video... Gracioso. No, ¿por qué gracioso? No, gracioso. No es. Nos van a hacer preguntas. A ver quién nos va a hacer preguntas. Una tercera persona que está acá, no, nuestra ay. productora. Ay, nos va a hacer preguntas. A ver si nos conocemos entre nosotras. Oh, Dios O sea, a este vos te va a hacer preguntas sobre mí y a mí me hace preguntas sobre vos. Y nosotros vamos a tener que confirmar uh -huh. lo que pensamos o no, ¿entendés? Es como no. una reversión sí. de quién conoce más a quién, me parece. Una cosa así, ¿está? Eh, lo que Suscribite. sí... Te te digo una cosa: ¿Te suscribiste el canal? Prende la campanita, activar las notificaciones y además te puedes hacer miembro del canal. Y si bien el contenido va a seguir siendo siempre gratuito, siempre, siempre, siempre, siempre gratuito, nos ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad como les tenemos acostumbrados. Amo oh, mi remera, ¿te gusta? Sí, Homero, muy bien, mi amor. Bueno, arranquemos este jueguito. Dale. One hour later. Primera pregunta. Sí. Uh -huh. ¿Qué coleccionaba Sofi de chiquita? Pitufos. 50% confirmo. Pitufos coleccionaba. Sí y no, sí pero y no. si vos contaste 50 que 50% porque no te conté la otra parte. Bueno, yo, no, no, bueno, para. Yo ¿cómo? también coleccionaba los ositos cariñosos, esos que se apretabas acá atrás, así, hacían así. Bueno, esos también los coleccionaba, así que a medias, Pitufos y ositos cariñosos. ok Bueno, okay. te estás oh, enterando no. en este video? Sí, me acabo de enterar. Te estás enterar. enterando me acabo en este video? Sí, sí, total. Sí. ¿Cuál era el lugar favorito de Valen cuando era chica. El lugar favorito de Valen cuando era chica los árboles. No, el, el es un lugar el árbol. El club, el club. Ah, el bueno. bueno, y bueno, 0% ganadora. Cero. Este Dale. video me va a quemar. Es un que, para mí es un quemando a Sofía este video. ¿A qué es alérgica Sofi? Bueno, no era alérgica a nada hasta que este año comenzó, creemos que ser alérgica No sabemos si a los ácaros o al plátano, pero una de las dos cosas Voy a decir algo, ustedes dos se complotaron para hacer preguntas no, Que iban a saber que no, yo no iba a contestar y vos te te ibas a poder no, contestar Son dos yeguas No, te juro que no. sí no, Pobre no, yo no. lo sé Te quema apostas? Te juro que no, sí, sí, sí ¿Por cuánto tiempo Valen estuvo estudiando en California? Estudiando cinco o 4 años Muy bien, mi amor Ahora, allá ocho. Ah, bueno Muy ¿Es bien, este? mi bebé ¿Qué Número es la camiseta de Valen. ¿La de acá? Sí, la de acá, 10. ¿La 10? Sí. ¿Con qué auto aprendió a manejar Sofi? ¿Aprendió a manejar o fue cuál fue su no, primera no, no. auto? auto? Aprendió a manejar. Y es muy, de, o sea, es un auto muy específico. Sí. Yo te diría que el Fiat Espacio No, no, sí, no nada, Pero fue que no el que compraste primero No, bueno, eso es cuando lo compré Pero a manejar con un Renault 9 ¿Cómo puedo saber eso? ¿Quién carajo? ¿Qué carajo? No sé, yo no sabía tampoco lo de tu club ¿A qué edad Valen dio su primer beso con una chica? A los 23 Ay, pero cómo? Hacer un video Sorry, bueno, me acuerdo de 23 23 Ok Bueno, Valen Sí ¿A qué escuela secundaria fue Sofía? Al San Lucas Yes ¿Cuál fue el primer trabajo de Valen? Ay, Tengo dos, voy a arriesgar dos ¿Puedo dos? ¿No dos chances? No. Bueno, está bien era pero... uno y el otro? ¿Algo en el college camp como asistente o algo así? Bueno, no, te voy a dar cero Porque acomodaba papeles Archivaba papeles ¿En dónde? En el, la universidad Y bueno, que dije? Sí, ¿Algo no, en el algo, college sí, bueno, camp? por eso es tipo no, ¿Algo importa? en Argentina? Te digo yo. en no, Argentina? ¿En qué auto no, no, prendió? No, no, no, ¿En un auto? Qué es serio. lo mismo, es lo no, mismo no. Déjame en los comentarios si vos opinás como yo Está no, bien no, Algo man. en el college Cualquier camp cosa, Pero yo sabía que era No me acordaba la tarea Pero sabía que en, la, en la, universidad. la universidad. Está bien, bueno. Ok. A ver, yo, por ejemplo, mi primer trabajo. ¿Tu primer trabajo? Mi primer fue de trabajo. No. Con... No, sí. no. No. Sí. no, no a fue ver, mi primer fue. trabajo. Mi primer trabajo fueron dos. El primero fue eh, secretaria de una universidad que tenía que repartir a la gente de un posgrado. Y la segunda. ¿Y cuántos años tenías? 18. Y, y para, la y, segunda. Y, y, no, ¿Y con Alice no trabajabas en el teatro? A no los 21 o 19. Y la segunda, eh, trabajé con un dentista sacando prótesis a la gente y limpiándolas con un olor a mierda que no te cuento. Esas dos. Le tenía que sacar las prótesis a las personas. Me daban la prótesis de la persona y yo tenía que limpiar. No me digas esto. Cortá, Imagínense. Cortá, cortá. ¿Cómo se llama? La primera mascota de Sophie. Qué bracho. Sí. ¿Qué amiga de Valen Sophie te cae mejor? Uy, no, eso me va a ganar la guerra de las otras siete. Ni en pedo lo contesto. ¿No contesta? No voy a contestar. Porque yo las quiero a todas, pero si sí tengo una FAB. ¿Cuál es la comida favorita de Sophie y cuál es la comida favorita de Valen? De Sophie tenemos dos opciones. La primera es papa frita con huevo frito y la segunda es la pizza. Muy bien. De Valen es sushi vegetariano mm. y la otra, tofu de microondas. <risa> Perdiste por Sorete. Claro así te conocí, ahora te, haces la, ahora te haces la chefa Todo fue microondas comía escuchame El sol. ¿quién de las dos se subiría a una montaña rusa sin dudar? Valentina. va a un parque de diversiones Valentina. Valentina, está totalmente de la gorra, le encanta la, la, la, la montaña rusa Valentina, yo no soy coward ¿cuáles son los besos que más le gustan a Valen? los de león ¿cómo, cómo sería? Ah. ese te podés limpiar, uh, mi amor. Mira, la baba sí. que te dejé. No, te podés limpiar la babita que te dejé. Chicas, no es así. Sí, de león de ella, pero bueno. Me lo hizo acá para el show. No, no, salí, salí, ahora salí. Si mañana Sofi se ganara un millón de dólares. Uf, sí. ¿Qué se compraría primero? Te, yo Estoy te digo, pensando yo, eh. <risa> yo te digo. <risa> a ver, ¿Qué yo se sé. compraría primero? Sí, a ver qué. Una casa en Formentera. No. Después. Antes hay algo, antes que eso. Ay, chicas, les juro. ¿Qué? Un auto Mercedes Benz. No. ¿Qué es? ¿Qué te digo? Bitcoin. Ay, qué y después compró todo eso que dijeron. Ay, Valen. ¿Qué se compró Valen con su primer sueldo? Un palo de hockey. No. ¿Un perfume? ¿Una bombacha? No, tan solo. ¿Qué me compraría eso? Crema, ¿Qué es lo que más me gusta. ¿Bombachas? No. ¿Qué es lo que más me gusta? Comida. No, ¿qué es lo que más me gusta? Sushi. No. One hour later. Mi amor, ¿qué es lo que a mí más me gusta? palo de hockey. No. <risa> Ir a un partido, pagar el partido <risa> de eh, ¿Objeto? ¿Un palo? No. ¿Un ¿Qué? consolador? <risa> no. <risa> no sé. ¿Ropa? No. no, ya está. Bueno, un, <risa> vale, Unas zapatillas me compré. ¿Unas zapatillas? No, no, no, no, no. No, estoy de acuerdo. lo de hockey era más divertido. ¿Cuál es la bebida que nunca podría resistir, Sofi? El whisky. Una bebida rica con whisky. No las puedes resistir. Ah, pero eso es otra qué cosa. Y bueno, pero tipo, una bebida rica que tenga whisky. No, no, y tampoco, ¿eh? No, no, ¿Qué es? ¿Una bebida? Sí, María Sofía. Bueno, puede ser. <risa> puede ser. Te la voy a dar porque soy buena. <risa> ¿Y por qué es verdad? ¿Lugar favorito en el mundo de Valen? y lugar favorito en el mundo de eso al mismo tiempo dale 1, 2, 3 Formentera sobre todo porque me puedo pasear en c*** sí, a ella le gusta pasear desnuda ¿quién es más probable que disimule una resaca en público? yo ella ¿paso? sí <risa> resaca tengo muchas veces <risa> Lo que pasa es que vos tenés. Ella tiene la, la tendencia de no te das cuenta en realidad. No sé cómo, bueno, sí, últimamente yo sí me doy cuenta, pero. Cuando estoy borracha no te das cuenta. Y cuando estoy vos borracha tampoco te das cuenta. Es verdad. Y también me ayudan algunas pastillitas, vamos a ser sinceros. A <risa> Hay pastillita? alguna que otra pastillita que ayuda. La Falgos. Sí, esas, bueno, es esa sí. Vos resaca. Sí, sí, resaquita. Si llevaron presa a Sofía. ¿Por qué sería? No, porque porque se cagó a trompadas con algún hombre manejando, que esté manejando, que, que, que esté manejando, mal, que, que esté manejando mal. Como que se pelea con alguien en el tránsito y Yo te diré, atropellé un hombre. No, no. Oh, Sofía no. Se Sofía. bajó del auto y lo atropellé. No no, no, no, Sofía, Sofía no lo Una patada dirás? voladora de las que tiras en las reacciones. Para las para patadas voladoras. Sí. <ríe> se está trum. Bueno, patada voladora. Sí, patada Para mí eso. acá en los huevos por una pelea o por una pelea, voy a decir por una pelea o a ponerlo así, por una pelea con Alguien en el tránsito. Especialmente hombres que te tiran el auto encima. Mm. Para, ¿por qué yo no le puedo preguntar a ella por qué iría presa? O sea, ¿por qué no ah, podemos saber por qué ella iría regámoslo, presa? Regámoslo, regámoslo, dale. Bueno, ¿Por qué irías vos presa entonces? ¿Por sí. qué irías vos presa? Sí, ¿por qué? Por pasearte en culo por el obelisco. Sí. <risa> por, <risa> por nudista. <risa> ¿Sí o no? Sí. <risa> ¿Sí o no? <risa> por pasearte en culo por el obelisco. <risa> ¿Verdad? Soy nudista. Sí, es nudista. Si tuvieran que llevar un objeto y ese objeto las va a acompañar por el resto de su vida, ¿qué sería? Eh, lo decimos al mismo tiempo? Polémico Polémico Uno, dos, tres vale. El funcionador de clítoris ah. Pero era un objeto Yo no soy un objeto Pero yo no soy un objeto